Suena el silbato. Comienza el deporte más emocionante del mundo. Liga Canaria Fútbol 7. En esta fecha le tocaba jugar a La Rosada enfrentándose a la familia. Partido de vital importancia para mantenerse en la segunda divisional más alta de la liga. El equipo rosado jugaba con Anthony en el arco, Eric y Enzo en la saga, Maxi en el mediocampo y comparten en el ataque dos jugadores que también comparten nombre, Jonathan y Jonathan. Mientras que la familia iniciaba con un esquema distinto, Matías para defender el arco, Guillermo, Jorge y Sebastián en la defensa. Un poco más adelantado estaba Andrés y Darío con Federico por las puntas. El partido no gozó en muchas ocasiones de gol, pero la polémica más grande fue en el primer tiempo, cuando un remate de La Rosada da en el horizontal y reclaman que pica dentro del arco, pero muy seguro el juez pide que el partido continúe. partido muy trabado en el mediocampo. Fue definido por un solitario gol en el segundo tiempo a favor de la familia. Situación que compromete a la Rosada con el descenso. La liga, la liga. Me despierto los domingos sola. El encuentro culminó 1 a 0 a favor de la familia con un gran arbitraje del juez. Hubo dos amonestados en un partido que terminó con sabor a poco y un apretado resultado. Como evaluaciones del encuentro y visión a futuro, los protagonistas nos dijeron esto. El partido no fue bastante bien en el primer tiempo. Tuvimos una jugada de gol en el, en el primer tiempo que pegó en la línea. de dio Ibáñez, que le pegó afuera del área y tal. el juez dio como no valido el gol, pero para nosotros había pegado adentro. Y nos fuimos para el segundo tiempo y nos fue bastante bien. Tuvimos una jugada ahí que, por no marcar un jugador que se nos fue por la espalda, tuvimos el gol que nos, que nos costó la derrota. Sí, la verdad que fue un partido muy complicado, donde estamos en un grupo muy difícil. Eh, creo que estamos entre los primeros cinco, todos tenemos chance. Y, y por suerte sí, ellos eliminaron un gol que no fue. Y está, tuvimos una buena destacada del golero que por suerte respondió. Y seguir seguir en camino, no que estamos, estamos, estamos en camino, digo. Como objetivo tenemos eh, clasificar por la Copa de Plata y, y seguir adelante. Nosotros ya hace dos años que estamos jugando y queremos seguir subiendo más a más. Ya estamos entre los cuatro, estamos peleando el campeonato, ¿no? esperando el resultado digo, y tenemos chance de poder salir campeón también. Feliz día para los, para los trabajadores y nada. Salud. Feliz día a todos los compañeros acá que son todos trabajadores y hacen un esfuerzo para venir todos los domingos y, y bueno, y nada más. Liga Canaria, fútbol 7.